Para iniciar, descargarán lo que necesitan en la descripción del video, y crearemos un logo en Photoshop, después lo guardamos preferiblemente dentro de la carpeta extraída de su descarga. Nos vamos al After Effect, y abrimos con control más O, y seleccionamos tres archivos que son el proyecto editable, el logo creado y una imagen de cristal roto, ese es opcional, pero miren mi ejemplo. damos doble clic sobre la composición que nos agrade y vamos a editar el logo primero damos doble clic en donde dice replace logo here presionamos control más x para eliminar el logo de ejemplo y arrastramos el que creamos no olviden ajustar y si lo desean más grande pues vayan donde dice animación doble clic y mantengan presionado control y selección en estas tres capas tonen de una esquina y ajusten el tamaño como se ve en el ejemplo Perfecto. Ahora modificaremos la línea de texto. Para ello doble clic en Editar Line Text y con una tipografía que nos agrade tomamos Herramienta Texto de After Effects y modificamos así como mi ejemplo. Las tipografías que uso las dejaré en la descripción del video. No olviden centrar el texto editado. Para ello deshabilitaremos el punto clave de posición, como lo muestro en mi ejemplo. Ahora como en mi intro le aplicaré un destello, para ello doble clic en animación y crearé un sólido nuevo en color negro lo pondremos en modo de pantalla y aplicaré el plugins de video Copiloto optical flares y pondré uno de acuerdo a mi gusto, si quieren pueden dejarlo así y procesarlo, pero si quieren saber más miren todo el video, si están conformes con un destello presionen aceptar y listo, solo se entren a la cuadrícula del video. La aparición del destello es al segundo 2. Presten mucha atención para aplicar brillo. el destello, se desvanece entre el 10 y el 11, pero yo lo prolongaré. Ahora colocaré el cristal roto, en el segundo 6 marca una vuelta completa el logo, así que ahí será el momento del zoom, aparecerá el cristal en el segundo 2, y se hará grande hasta llegar al segundo 6, pero al momento que gire el logo, se alejará bruscamente, así como mi intro del inicio, explicaciones sobran. Ya estoy por concluir el video, recuerda que las tipografías y la imagen del cristal roto estará en la descripción del video, saludos y espero que este video te ayude a crear el intro que gustes, disculpa si no te mostré a editar más cosas pero eso es lo básico que te puedo mostrar, y pues espero no se te complique, recuerda que entra más cosas y le metas más tardar en procesarse, así que procura no exagerar, y antes de procesar, guarda el proyecto, saludos y buena suerte.